Editas ¿has hecho el test de Rats, ¿Qué? Ah, el test de Rats. ¿Qué es esto? No, jodeme, es un test donde me van a decir la cantidad de problemas que tengo. No, por favor, amigo, yo tengo un montón. No, no, no, no. Ah, es de autismo. Ah. Test online. A ver, vamos a traducirlo para la gente que no sabe mucho. Soy una persona simpática. Ah, ja, sos un autista automáticamente. Ahora y cuando era joven. Era simpática, muy simpática. A menudo uso palabras y frases de película y televisión en las conversaciones. ¿Es cierto ahora y cuando era joven? Sí. A menudo me sorprende cuando los demás me dicen que he sido grosero. Sí, sí, sí, es verdad. Un poco sí A veces hablo demasiado alto o demasiado bajo y no me doy cuenta. No sé, creo que sí. Antes me decían que hablaba mucho. A menos no sé actuar en situaciones sociales, cierto. Ahora y cuando era joven. Puedo ponerme en el lugar de las otras personas, cierto. Ahora y cuando era joven. Me cuesta entender el significado de unas frases, como eres la niña de mis ojos. No entiendo cómo eres la niña de mis ojos. A ver, para le voy a retraducir. You are the apple of my eye. ¡Eh! Dice, tú eres la manzana de mi ojo. ¿Qué? ¿What? No, disculpen, no entiendo. No, cierto solo como he entendido bastante bien. Solo me gusta hablar con personas que. Comparten mis intereses especiales. Capaz que esto puede ser, ¿eh? No, no, nunca es verdad esto. Me encuentro con, en los detalles más que en la idea general. Me concentro más en los detalles que en la idea general. Eh, eh, eh. ¿Puede ser que sí? Nunca hice cosas de logística. No me salen bien. Sí. Siempre noté cómo se siente la comida en mi boca. Esto es más importante que, para mí que su sabor. Tal cual. Esto sí. Extraño a mis mejores amigos o familiares cuando estamos separados por mucho tiempo. A veces ofendo a los demás diciendo que es lo que pienso Aunque no sea mi intención Sí No puedo imaginar cómo sería ser otra persona Me puedo poner el lugar de las personas Pero no sé si es lo mismo eso O oh, sí No, capaz tengo extra fantasías Pero no me imagino siendo otra persona onda. Me han dicho que soy torpe o descoordinado <ríe> Bueno, sí Otra, me considera que soy diferente Sí Me gusta copiar la forma de hablar y actuar de ciertas personas Me ayuda a parecer más normal Creo que lo empecé a hace más grande eso Dependiendo con quién. Qué grupo de personas estaba hablando a veces, un toque. ¿Tengo que actuar normal para complacer a otros? Sí. Puede ser muy intimidante para mí hablar con más de una persona al mismo tiempo. Sí. No puedo hablar en un grupo. Me siento mal si interrumpo a otras personas. Odio estar en grupos. Me confundo mucho cuando alguien me interrumpe, cuando hablo de algo que me interesa mucho. Sí. Me confundo. Pierdo el hilo de la conversación y no me acuerdo lo que dije. Nunca he querido y necesitado tener a las otras personas ya una relación íntima. No, nunca es verdad. Siempre lo necesito. Me resulta difícil iniciar y de tener una conversación. Tengo que seguir hasta que termine. <ríe> Eh, es mentira, esto es muy tajante Onda, sí puede ser que me sea complicado, o sea, al principio iniciarla Pero a veces para detenerla la tengo de golpes No sé, es raro Cuando es gente muy difícil, distinta a mí, sí me cuesta un montón, diría yo, ¿no? Creo que es más difícil iniciarla La frase, te tengo bajo la piel, me incomoda No preferiría que alguien me diga eso Tipo, me siento un parásito No me parece atractivo, pero no sé si cuál es la finalidad de la pregunta Te tengo bajo el pito, voy a parar A veces el sonido de una palabra o un ruido agudo puede ser doloroso para mis oídos el sonido de una palabra. No. Soy un tipo de persona comprensiva. Ahora. No puedo saber cuándo alguien está coqueteando conmigo. ¿Ustedes creen que yo puedo saber cuándo alguien está coqueteando conmigo? Pregunta. Eh, uh, sí. Yo creo que sí. Mantengo listas de cosas que me interesan, incluso cuando no tienen ningún uso práctico. Estadísticas deportivas, horarios de trenes, fechas de calendario. Sí, tengo calendarios que no sirven para nada por todos lados. No puedo decir si alguien está interesado o aburrido con lo que estoy diciendo diciendo. Bueno, me ha pasado de pensar que a la otra persona no le gusta lo que estoy diciendo pero automáticamente. Onda, por más de que esa persona capaz me está prestando atención. Pero yo lo veo y digo, no me está prestando atención ¿entendés? Cuando yo siento que no lo está. Puede ser muy difícil ver momentos de la cara, la mano y el cuerpo de alguien cuando está hablando. No. Me habido cosas como la ropa, las temperaturas pueden sentirse muy diferentes para mí en diferentes momentos. No sé si es cuando estoy muy triste. Increíblemente mi temperatura corporal baja muchísimo. Fría, me agarra diarrea, me pongo mal. O por ejemplo, no sé, cuando me pongo mal no siento la ropa que tengo puesta literalmente como que me muero me descompongo cuando estoy triste cuando estoy muy feliz está? tengo un brote de energía que tengo ganas de saltar y correr por toda la casa entonces es como que pues me siento muy cómodo saliendo con alguien o estando en situaciones sociales con otros eh, depende qué tipo de situaciones sociales cierto la ahora pondré me han dicho que tengo una voz inusual por ejemplo plana monótona infantil o aguda sí que tengo una voz así como muy molesta a veces un pensamiento o un tema se atasca en mi mente y tengo que hablar de él aunque nadie no le interese <risa> Perdón Hago ciertas cosas con mis manos Una y otra vez Como le se hace girar palos Con agitar cosas enfrente a mis ojos ¡Dale! Nunca me interesado Lo que la mayoría de la gente Que conozco Considera interesante Pero la mayoría de la gente Que trato de conocer Es gente que le gusta lo mismo que a mí Sé cuando alguien dice una cosa Pero quiere otra Sí Y si no Lo invento Mantengo mis pensamientos apilados En mi memoria Como si fueran fichas de archivo Y escojo lo que necesito Mirando través de una pila Y encontrando el correcto esto es muy gráfico. ¡Guau, qué buenos los gráficos! ¡Muy específico! ¿Saben qué? Esto, esto va a sonar resquizo. A mí me pasaba mucho que cuando yo lavaba los platos, eh, antes de tener un Ernie, me ponía a pensar en vivencias random mías. Y las pensaba justamente como pilas de archivos. Y en esas, tipo, pensaba en, en exes. Disfruto pasar tiempo comiendo y hablando con familias y amigos. Sí. Ahora, a menudo me dicen que hago preguntas embarazosas. Tiendo a señalar los errores de otras personas Soy una verga Ok 25 no es autista 50 algunos rasgos autistas 65 la puntuación mínima a La que se considera autismo 90 indicaciones más fuertes de autismo 130 puntuación media de personas autistas Evidencia muy fuerte de autismo 127 <risa> Ok oh. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Y dónde está mi puntaje? Puntaje 144 <risa> Dios mío. media eras persona autista, fuerte evidencia autismo. ¿Y qué hago ahora? Oh. Ahora todo tiene sentido. Abraza el autismo. Anda a pedir un plan social. ¡Es buena! ¿Hay planes sociales? A ver, Tita, decime 17 autos: eh, Nissan, Mercedes-Benz. Bueno, no, eso son marcas. <risa> Título: Descubrir <risa> mi autismo. Bueno, ¿alguien me paga el psicólogo para averiguar los test? Tita, el autismo que tiene la Betita con toma agua. <risa> ¿Qué hace?